bienvenidos a un nuevo vídeo y ya estamos en un nuevo vídeo de acertijos, no tengo la voz, estoy muy mal de la voz, tengo la garganta rota, bienvenidos a un nuevo vídeo de acertijos y bien, hoy nos encontramos en el nuevo vídeo de acertijos y bueno vamos a empezar con el vídeo puedes ver al zombie? Eh... Iba a decir eso, te juro que iba a decir eso, pero digo yo, eso es un muerto. En el árbol, los ojos rojos. Iba a decir que eso es un muerto, pero no sé. Es un... No me esperaba que fuese. Un... Los ojos rojos. Exacto, muy bien. Ahí al fondo, a la izquierda. El verde. Vamos a ver, chicos el verde. Vamos. A ver. Exacto, muy bien. Vale. Puedes ver al zombie. Sí, sí, la sombra Esa así, ¿no? La sombra Creo Sí Soy el genio Abajo a la derecha, la mano Creo Sí, ¿no? Comentario Gloria es una de las pocas sobrevivientes Sobrevivientes Del apocalipsis zombie en su ciudad tiene que salir de su casa fortificada Para conseguir comida y agua Por suerte no había zombies en su camino Agarró algunos suministros de la tienda más alejada Ya que las tiendas más cercanas estaban vacías Cuando regresaba se dio cuenta Vio tres lugares que podía usar arbustos, Un baño público Campo el lugar es seguro. Yo creo que el baño, Porque. Yo creo que el baño. Si, si los zombies llegan. Ah, vale, verdad. Vale. Pero y ahí y aquí y los zombies que saben que está ahí. ¡Ah! Estoy fallando. ¿Quién es su esposa? ¿De quién? El hombre lobo. La de rojo, porque tiene aruñazo. La del medio, no porque tiene el chaleco y no mataría a los, osos. Ah, los lobos, lógicamente. Porque creo que es piel de lobo. ¿Es esa? Sí, ¿no? 100%. ¿Quién es su esposa? Eh, la del medio. Por los dos puntitos que aquí de los vampiros. Tiene que ser esa. Muy bien Estoy acertando eh... ¿Cómo? ¡Ah! ¿Quién es su esposa? Eh... por lo de la camiseta no sé si por eso comentarios pónganlo por los comentarios un platillo volador aterrizó en el techo de un gimnasio los trans transeúntes vale vale y entramos al gimnasio okay. Pronto llegó una gente de la FBI Y un entrenador Si ven que a veces leo para mí Es porque no he visto nada aún. Es porque leo más rápido para mí Esos testigos están locos Pueden verse como humanos Déjame echar un vistazo Voy a beber agua El del fondo Si tiene cuatro brazos Y el, de, el, el el que está todo fuerte porque tiene cuatro personas. <laughs> que chica puede a casarse con él. Vale. ¿Sí? Esa misma No, la del medio No sé No sé quién es La del medio pongo yo, la B Vale, esa Un zombie no tiene eso, Vale Vale, ya lo entiendo, ya entiendo ¿Quién es más rico? ¿El de la derecha? Creo, ya lo vi ya Porque aquí La de la izquierda tiene una imitación de Prada Y el otro tiene la Gucci Oficial O sea, creo que por eso sí No, ah, vale, sí, sí Entiendo hay Espera, espera, espera, espera Uy, uh, uy No sé Qué es más rico Es que... No lo sé, tío La de la derecha, Mike, digo yo Lul <ríe> <ríe> Dios El de la izquierda porque esos son llaves, en plan... Eso es un llavero, ¿no? Supongo. Yo creo que el de la izquierda, porque son las llaves oficiales del coche. Creo. ¡No! Soy inteligente. No me lo creo. Hay que fijarte seguro con la foto. Esa mujer es la de la foto. La de la derecha. O sea que... La de la, yo digo que la, de la derecha porque sale la foto y ya está. Yo digo que eso... No sé... Estás conduciendo a casa al trabajo. De pronto escuchas en la radio que... Que no sé qué. Acaba de comenzar con una apocalipsis zombie, igual que antes. Corres hacia tu casa. Ok. Y cierras todas las puertas y ventanas. Ahora debes hacer algo para sobrevivir. Mirar a través de la ventana para entender cómo se arregló. Tratar de encontrar o hacer un arma. toda la y ya no que tener <ríe> ¿Qué deberías hacer primero? Eh, primero, yo creo que mirar lo de los zombies. Es que lo último no sé para qué sirve. El agua. Ah... Ah, ¿Quién tiene novia? El de la izquierda. Hay 12 bios de dientes Vamos. Dios, qué bestia. ¿Quién tiene? El de la izquierda porque tiene un sujetador. Creo. ¡Guau! ¡Wow, wow! ¡Soy un dios del acertijo! Soy Flow. Me presento el dios del acertijo. No sé. ¡No! ¡No! Acabo de fallar. ¡Mierda! ¿Quién tiene novia? Yo creo que el de la derecha Por la, por debajo de la mesa Tiene las zapatillas esas la... Creo Yo pensé que me lo iba a señalar No, comentarios, no ¿Cuál zombie es su ex? Vale La de la derecha del todo Lo acabo de Ver la foto, creo Sí, esa es la foto, la foto Creo que sí No, pero es que si no es él Es que no es él ese ¿Qué? No sé, yo creo que la de... La de... Más L. La del medio, la de medio La L de luz y eso de abajo La del medio No Comentario, no qué bien chicos, hasta aquí el pedazo De mi video, hoy espero que os haya gustado Y bueno, pongan ahí por el comentarios Cuántas habéis acertado y cuántas habéis Equivocado, cuántas habéis equivocado Hasta aquí el pedazo de video Espero que os haya gustado, como siempre, el like, suscribiros Podéis seguirme por mis redes sociales y poder mi código de Fortnite Flowy Butter lo tenéis aquí abajo en la descripción Y hasta la próxima Adiós